Cuando estamos hablando de la, danza, de la danza tradicional, de la danza folclórica, pues eh, es el saber el porqué de ese baile, el porqué de esa danza, de dónde son los orígenes de la danza. Yo diría que hay una parte de ellas eh, que son baile de raíz. Baile de raíz quiere decir que se ha ido transmitiendo de generación en generación, que no podemos decir una época concreta en la que ese baile nació, y después también es verdad que dentro de la danza folclórica hay bailes que son más coreográficos, basados siempre en nuestro baile de raíz, como puede ser por ejemplo la Jota, pero hay bailes que son coreografías, eh, que algunas de ellas ya tienen incluso un 100 años, ya son centenarias, pero como digo, sabemos que se crearon en un momento determinado pues, por un coreógrafo, por un folclorista, como pueden ser, y nombro por ejemplo, eh, pues el baile del Coanuco o eh, la baila de idio. Tengo que decir... Un baile que quizás nos represente a toda, a toda la comunidad, incluso a todo el país, eh, pues igual la bailaríamos de, de la J. Jota. ...Jota que además en Cantabria tenemos diferentes modalidades, depende de dónde de donde se baile. Tenemos la J campurriana, tenemos la J de la zona de Liébana, tenemos la J de Laredo y tenemos la J montañesa, que bueno, pues como nosotros decimos, la J montañesa es la que siempre bailábamos eh, las agrupaciones de la zona de Torrelavega, de la cuenca del Besaya y su comarca. La jota montañesa es un baile tradicional de la comunidad de Cantabria. La jota se baila con variantes en toda España, pero nosotros eh, nuestra jota tiene unas singularidades que la hacen un poco peculiar al resto de las comunidades. Eh, es una danza, un baile popular, un baile popular tradicional eh, que está caracterizado por su espontaneidad y no por las estructuras coreográficas que son más eh, relacionadas o que hay que relacionarlas más con las danzas de índole tradicional. Vamos a recordar que folclore, la palabra folclore, significa cultura del pueblo, entonces nosotros siempre decimos que el tener eh, niños o juventud que conozcan el folclore los hace más cultos, porque conocen una cultura que es la cultura del, del pueblo.